Ya. Como personal como personal, crecer como persona. Fortius café. ¿Cómo que está apagada? Nope. No, no, qué? Bueno, no, no, la no, no, Coach familiar. Hago parte de Fortius. Ricardo Madure, Dios mío. Hola. Hola. <risa> Alimentación. Diablos, señorita. Estoy solo en una bicicleta. Oh. Puta. Somos al improvisado. Oh. <risa> oh.